El nombrado Pablo José Burgos de la Cruz, mejor conocido como Calvita, fue apresado por haber supuestamente cometido varios robos en establecimientos comerciales de esta ciudad, hechos que negó. No. ¿Eh? ¿Te acusan de robarte de, de varias bebidas alcohólicas de un centro de diversión? No, yo no, eso yo estaba ahí. No? Eh, ¿Dónde estaba ahí? Eso estaba en Me iba pasando por ahí, lo vi ahí. ¿En el piso estaba? Sí, ahí me en el radio no? paquistan. O sea que tú no sabes de eso. ¿Y NTN?